Buenos días a, a, a todas y a todos. Bueno, pues son por, por estar en esta en esta jornada de nombre eh, desmontando las fake news y los discursos del odio. Voy a encargarme un poco de se moderan ellas solos, pero ellos solos, pero un poco de, de intentar moderar la primera parte y la segunda, decir tanto el, el, el diálogo inicial como después el, el, el debate. Y un poco bueno la idea de este, de este seminario, ya hemos hecho varios seminarios sobre, sobre este tema, un poco a la hora de decir que os decía en estos dos o tres minutos de presentación antes de, de dar paso a los dos primeros ponentes, un poco el, el, lo que habéis visto en la publicidad, lo que era, y bueno, pues como hemos muchas veces, queremos proponer un espacio de debate, reflexión y conocimiento que contrarreste la difusión de prejuicios y estereotipos sobre eh, las personas en pobreza y exclusión social, fomentar el empoderamiento de las personas víctimas de aparofobia y delitos de odio, bueno, y favorecer una visión inclusiva. Pero la verdad que cuando dije de qué, de qué puedo hablar en estos dos o tres minutos para presentar el evento eh, y presentar esta actuación y por qué estamos aquí, a mí se me ocurría más presentarlo mmm, y recordar cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado hasta aquí, hasta este tipo de, de seminarios, y yo este seminario lo veo y lo vemos... Casi común parar y ver con todas las aliadas y todos los aliados que en todos estos años de lucha contra el discurso del odio, muchas estáis entre el público, pero eh, toca dar la cara a, a un poco a, a responsables políticos. Por lo tanto, más eh, todavía después del día contra la discriminación racial, del día eh, de las personas con síndrome de Down, eh, que sufren también las personas con discapacidad, discurso del odio, eh, así como las personas en dependencia, que no hay, no hay nadie que se libre siempre que sea vulnerable, con el espectáculo patético que estamos viendo en nuestro Parlamento, bueno, pues apetecía un poco este seminario y plantear estas mesas como un discurso casi alternativo de ver, eh, bueno, de esta historia de avances y de alianzas. Pues Os lo comento en dos minutos. También me acordaba, desde que en, en Galicia en concreto, pues en, en 2017, nuestro en encuentro de participación de personas en pobreza o exclusión. Nos pidieron las propias personas dedicar un encuentro ese año a los insultos que recibían, a las descalificaciones. Entonces no se hablaba del discurso del odio, no hablábamos de la palabra porofobia, no la habíamos descubierto, no hablábamos de, de fake news, de fake news, no, todavía no lo sabíamos, pero fue un antes y un después ese seminario en que las propias personas, sin las cuales no se libraba nadie, Ninguna persona en situación vulnerable, sea por discapacidad, por tema racial, por exclusión, por simple pobreza, por, por género, no, no se libraba a nadie, por edad eh, de insultos recibidos. Es decir, nos preocupó enormemente y ahí empezó una tarea en APN Galicia, en APN España, de empezar a, a, a luchar contra este tema. Podríamos hablar de los fracasos, podríamos hablar de los distintos, pero a mí me apetece más hablar de los éxitos, aunque sea en un minuto, pues hablar de cómo pues el Parlamento de Galicia y luego otros parlamentos autonómicos hicieron una declaración institucional en 2017 y 2020 específicamente sobre este tema, con palabras tan obvias como que las personas no son culpables de su pobreza, que nadie es culpable de su sufrimiento o que ninguna persona es inútil, sea joven, desempleada, jubilada, sin hogar, tenga la edad que tenga y tenga las capacidades que tenga. Bueno, de avances como eso, desde que empezamos en 2019, en que representamos para toda España, Santiago de Compostela, la campaña contra porofobia. Ver en ese momento instituciones, yo en mi caso, descubrir feliz cómo descubrir algo que no, hasta el 2019 no sabía que existía, una fiscalía contra los delitos de odio, no sabía que existían unas oficinas de atención a las víctimas, una oficina nacional de lucha contra los delitos de odio entre la Guardia Civil y la Policía. Bueno, y empezar a descubrir que no eh, estaban solos las personas en las entidades, pues que había, me apetece citar a Eva Serrano, fiscal, con la quien tuvimos un trato específico para, para hablar del discurso del odio y penalizar el discurso del odio y, y la porofobia, de Tomás Fernández Villazala en la oficina contra la lucha contra los delitos de hoy, del Ministerio del Interior. Bueno, y a partir de ahí, y todo ese momento, pues desde entonces, sobre todo lo que más nos ha, yo creo que más nos debe ilusionar para enfrentar este este seminario de ver cómo nos rearmamos y cómo seguimos peleando es el inmenso trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Hoy vais a hablar, por ejemplo, de Action, nos va a comentar en breve, pero podríamos hablar de CiberRespect, del trabajo de tantas y tantas entidades, de universidades, de colegios, de institutos. Tanto es así que en el 2001 hicimos nuestra primera cumbre gallega contra el odio y sin apenas esfuerzo conseguimos difundir y identificar casi 40 iniciativas ocurre igual en el resto de comunidades autónomas. De hecho, lo hicimos en el 2022 la primera cumbre ibérica organizada por EAPN Portugal y en el 2023, el 16 de junio, haremos nuestra segunda cumbre de la contra el odio. Es decir, tenemos referentes, ejemplos y con esa mochila de optimismo yo querría plantearos, a pesar de las enormes dificultades que tenemos y de cómo avanza por otros lados el discurso del que, bueno, plantearos cómo afrontamos la continuación. De esta lucha por los derechos sociales, de esta lucha eh, por, el, eh, por los retos y abordajes que tenemos para seguir luchando. Así que bueno, con esa idea de, no me atrevo a llamarlo optimismo, pero desde luego que estamos un poco, que sabemos que somos muchísimos más los que no odiamos y tener esa constancia que somos infinitamente más los que no odiamos y que, eh, y que cada vez trabajamos más en este tema y más en red, yo con eso paso a presentaros y, y, y os dejo con el primer diálogo eh, introductorio de derechos frente al odio, con lo cual os voy, voy a dar paso primero eh, a María Yamil Sana Bernardo, bueno, que aparte de eh, oficial del Cuerpo Nacional de Policía, y técnico de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos del Odio, bueno, es especialista en ese tema y en las oficinas del odio. Así que, bueno, ya te dejo, María, cuando quieras, coméntanos tu, tu, tu visión en este momento, cómo lo ves. Gracias. Gracias. José, eh, qué bonitas palabras, y sí qué acertado ha estado, no podía haber ha habido una, una entrada mejor. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Eh, como ha dicho José, yo soy Yamir, eh, pertenezco a la Oficina Nacional de Lucha contra los Créditos de Odio, que está en, la, en, en el Ministerio del Interior. Gracias por esta invitación a este foro. He preparado una transparencia que puede acompañar un poco mi exposición. Eh, espero... Me avisáis si no la podéis ver, si todo va bien. Creo que seguís bien igualmente, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Os paso a decir primeramente que es la porque tal y como decía José, algunos que no nos conocen y efectivamente dentro del Ministerio del Interior también se lucha contra los delitos de odio y contra el discurso de odio la ONDOT es responsable de la coordinación entre la Secretaría de Estado de Seguridad y organismos dependientes y del intercambio de información y su difusión. Nosotros coordinamos la sensibilización y la formación conjunta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional en este caso, en el ámbito de los delitos de odio y la discriminación y fomentamos su eh, investigación, su mejor investigación. Así como bueno, cualquier otra cuestión eh, derivada de, eh, de, de la lucha contra los delitos de odio y la discriminación. Actuamos también como observatorio del fenómeno y hemos realizado estrategias para adoptar medidas e iniciativas que atajen este, este problema. Hemos editado un protocolo, guías, instrucciones operativas, estratégicas y muchas propuestas. Así como también impulsamos eh, bastantes reformas legislativas, entre otras funciones que que tenemos en dadas. Nos establecemos además dentro del ministerio como un punto de contacto entre los organismos nacionales e internacionales y con el tercer sector, ya que la red asociativa siempre digo particularmente que sois impulsores del cambio y nos parece súper importante eh, teneros como eh, colaboradores y aliados eh, en este caso. Centralizamos la recogida de datos. Todos conocéis que nuestras estadísticas nacionales oficiales sobre delitos de odio y discriminación. Y realizamos el seguimiento de casos que puedan ser eh, de bastante complejidad, eh, porque nos permite realizar una trazabilidad en cuanto a las sentencias que, que, que se apliquen. Ni que decir tiene que, que si tenéis alguna duda, los que estáis presentes y demás, podéis levantar la mano. España tiene actualmente una amplia normativa que nos apoya, que nos respalda para hacer frente a los delitos de odio y la discriminación eh, y cuenta con muchísimos, como decías, eh, me acabo de dar cuenta y acabo de conocer algunos organismos que no conocía, bueno, somos muchos y en este ámbito a mí me gusta decir que nosotros trabajamos con, con el Código Penal eh, como instrumento principal, pero tenemos muchos más. Eh, eh, el modelo que, que tenemos eh, en este caso, que es un modelo bueno, reformado en este caso, porque gracias a la 821, que es la, la Ley de, de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, eh, ha, ha modificado recientemente el Código Penal y ha incluido específicamente... Eh, la discriminación eh, a la edad, a la porofobia, a la exclusión social y ha contemplado el antigitanismo como un delito autóctono, independiente. Parece que no, pero esto es súper importante. Eh, también queremos eh, hacer constar que... Eh, ha habido otras reformas legislativas, otras nuevas leyes que nos apoyan en esta lucha, que es la Ley Integral eh, para la Igualdad de Trato, la 15-2022, que esperamos que dentro de poco eh, se, se saque su reglamento para hacer la estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación, que será, yo creo, que una herramienta súper importante para poder eh, recoger aquellas conductas que veamos que son discriminatorias y que tienen poco recorrido judicial, esto quizás lo podrá decir más adelante nuestra querida amiga Susana Gisbert de, de la Fiscalía eh, eh, También se encuentra eh, en elaboración, no sé si lo sabéis, eh, la próxima ley orgánica sobre eh, racismo y la xenofobia o racismo, discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia eh, que esperamos que vea pronto, que pronto la luz eh, en, en, en realidad cada, cada ministerio cuenta con sus propias políticas, ¿no? como ejemplo de efectividad desde este modelo renovado eh, y en este, sentido, en este sentido me gusta destacar eh, el acuerdo para cooperar institucionalmente contra el racismo, xenofobia, LGBTfobia y de otras formas de intolerancia que este ministerio se suscribió en el año 2018 y que hace muy poquito eh, lo hemos suscrito, que forman 11 ministerios, organismos gubernativos en general y siete plataformas civiles, que aquí hay uno, hay más de uno que está, que está dentro de este convenio. Eh, me gusta hablar de este convenio porque de estas estrategias eh, eh, sobre discursos, sobre, sobre estas estrategias que, que hacemos en este acuerdo, eh, se han formado cuatro grupos de, de trabajo, el grupo de inclusión sobre el discurso de odio, otro grupo de trabajo sobre formación y sensibilización a fuerzas y cuerpos de seguridad, que están dando también muy buenos resultados, y el de análisis de sentencias. Estos resultados son innovadores, tenemos unas estrategias muy buenas para aplicar eh, dentro del protocolo, eh, como por ejemplo el protocolo de discurso de odio, que os hablaré más adelante, eh, y, y de esta, del resultado de estos grupos de trabajo, eh, me, me gusta decir y me gusta presumir que somos modelo en, estados, en, en, en otros estados miembros. Eh, también tenemos la alianza de las redes sociales, de, de algunas empresas de alojamiento de datos que han firmado estas estos protocolos con nosotros y que se vinculan de alguna manera para la eliminación de discurso de odio, de palabras, de prejuicios a los que hacía alusión antes eh, José. En el ámbito de nuestras competencias se ha llevado a cabo dentro de la Oficina Nacional dos planes de acción. Estos planes de acción son importantes que os comunique que existen eh, porque se ha realizado a través, a través de las aportaciones de otros ministerios del tercer sector de las propias víctimas que han sido víctimas de delitos de odio discriminación o de discurso de odio y de las propias fuerzas de, de seguridad. Y están para eh, ser implementados para la prevención y la lucha contra estos delitos. Um, uno de los ejes importantes de estos, de estos planes, ahora vamos ya por el segundo plan de acción, contempla la especialización, la sensibilización, como hemos dicho antes, de las fuerzas y grupos de seguridad y la comunicación directa con la comunidad, sobre todo el eje principal en la atención a las víctimas del acercamiento de los recursos que tenemos. Las víctimas llegan a las comisarías a denunciar y muchas veces se van con la sensación de que se van con un papel en la mano y hasta luego. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que ocurre después? ¿Cuál es mi seguimiento? ¿Qué recursos tengo? ¿Dónde puedo ir? Bueno, pues les vamos a ofrecer recursos del tercer sector, les vamos a informar sobre las oficinas de atención a las víctimas. Y, eh, y les vamos a dar ese apoyo psicológico. Como hemos dicho antes, es esencial conocer, aplicar las herramientas legislativas, es fundamental el trabajo transversal, eh, institucional en este caso, interinstitucional, para realizar estas sinergias y, de alguna manera, realizarlo de una manera holística, es decir, eh, desde la prevención hasta la reacción cuando se ha cometido el delito. Eh, en el año 2000... 21. Eh, realizamos un estudio de víctimas de delitos de odio. Hicimos una encuesta. Quiero comentaros esto porque eh, notamos, eh, siempre hemos hablado del, del problema de la infradenuncia. Eh, contamos con la colaboración del tercer sector para darle difusión y pudimos observar que de las personas encuestadas, fijaros, el 15,11% denunció situación de discriminación por eh, razones socioeconómicas, que es una cifra muy, muy elevada, pero solamente un 10%, más de un 10% denunció. Quiere decir que tenemos una muy alta eh, infradenuncia. Es cierto que, según nuestro... Último informe estadístico del año 2021, porque el 2022 eh, saldrá el mes que viene si no pasa nada, la porofobia o el odio hacia las personas sin recursos, pues es un delito que no se denuncia mucho, la verdad. Y es que por ello las cifras, la verdad es que son, son bastante bajas, como podéis, como podéis ver. Y eso nos da a entender que esta, que esta tipología eh, les, les inciden más factores de la infradenuncia que para el resto. Eh, necesitábamos conocer el problema, la verdad, necesitamos saber qué, qué es lo que estaba ocurriendo para poder realizar políticas preventivas y, y de reacción. Y esto se planteó hace muy poquito en las aportaciones que realizamos a la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Sinogarismo de España, que se realiza para el 2023-2030, y realizamos algunas aportaciones que podrán ser bastante, bastante efectivas. Como ya sabéis, los motivos de la infredenuncia... Siempre son la asimilación y aceptación del problema por parte de la víctima, la baja confianza en las instituciones, en este caso pues la policía, eh, la carrera judicial, las leyes, o el desconocimiento de esto lo, podio, lo puedo denunciar, esto no es algo que no es delito, o en el caso de la discriminación, sobre todo... Eh, por aporofobia, eh, por situaciones de calle sin hogarismo o discriminación también racial, esa situación administrativa ilegal en España que mmm, la verdad es que el tema, eh, no nos vamos a incidir mucho, pero el tema de la ley de extranjería pues habría que darle quizás una vuelta. Y la situación de calle y la precariedad económica también es un factor muy importante, que influye mucho en la baja, la, la baja denuncia, la infradenuncia en este caso, eh, porque teníamos personas que no dejaban sus enseres si estaban a, en situación de calle para ir a denunciar, o por su baja situación económica se encontraban eh, sumidos en una esclavitud, entre comillas, una presión eh, socioeconómica por parte de un, de un empresario que quizás le sometía a, a una situación de que si denunciaba pues podía perder el trabajo y, y demás. Eh, nosotros, eh, como ya hemos dicho, para poder afrontar todo esto no podíamos hacerlo solos, tiene que ser de una manera eh, transversal y, eh, y, y bueno un trabajo en general de todos, de todos los actores. Así que eh, entendemos que por nuestra parte lo que podíamos hacer era, sobre todo, informar a todas las personas que acudían a una, eh, a una comisaría, a un puesto de la Guardia Civil manifestando, ya no denunciando, sino manifestando su situación, era informarles de todo el abanico de derechos que tenía y de todo el abanico de recursos que tenía, sobre todo el tercer sector, que es súper, súper importante. Hemos realizado campañas eh, de, de información campañas de sensibilización en redes sociales y hemos fomentado mucho que las unidades policiales y que las unidades, eh, en este caso, en dos este caso. Dos minutos te quedan, perdón, eh, María, dos minutos te sí, quedarían. Vale, gracias. Sí, eh, que las unidades policiales eh, tuvieran un modelo de interlocutor social para que pudiera hablar con las comunidades y con las ONG solicitándole eh, cuáles son sus mayores problemas para, para poder intervenir. La verdad es que, eh, como habéis visto en, el, en la anterior, os lo voy a dejar porque me, me gusta mucho enseñaros cifras, eh, si podéis ver eh, el aumento de las cifras que hay con respecto a los delitos de odio total del año 2019 al año 2021, veis que hay un aumento de un 28%. Nosotros hacemos una lectura positiva de esto, no negativa, no entendemos que haya habido más delitos, entendemos que ha habido más denuncia. O sea que eh, quiero hacer un poco un alegato como yo sé creo que estamos positivos y creemos que estamos en un buen camino eh, sobre, sobre lo que es la, la lucha contra la la infradenuncia. Y nada más, voy a dejar de compartir esta pequeña... La verdad es que resumir en muy poquito tiempo todo lo que hacemos en la UNDOT es muy complicado, pero quiero que sepáis que eh, estamos siempre a disposición de, de todo el tercer sector, colaboramos muchísimo con, con otros ministerios y con otras organizaciones gubernativas. Eh, y realizamos muchísimas aportaciones para las políticas de, de lucha contra, contra los delitos de odio no sé si tenéis alguna duda más muchísimas gracias por escucharme Gracias a ti María y, y en la línea de lo que lo decía antes has puesto los datos 2019 yo me acuerdo por lejanos de los de 2017, 16, 18 que vimos en el primer y eran muy inferiores a lo que era es decir, se hablaba de esa denuncia pero desde entonces es cierto que solo viendo los que había ha aumentado muchísimo más entonces bueno Voy a pasar a, a, a comentaros para que también nos dé su visión ahora, Enrique. Si os agradezco en el chat, bueno, las preguntas que queráis poner, es decir que si no se eh, si nos transmitieron las transmitiremos luego. Si os agradezco en el chat, que estáis por saludando, y muy majas y majos todos, por ejemplo, buenos días desde Barcelona, plataforma Red Conecta, ponernos enlaces. Si hay alguna práctica, los que estáis aquí, enriquecéis el discurso notablemente y este trabajo, por lo tanto, si hay alguna buena práctica, que conocéis, que estáis viendo, en la que estáis integradas... Oye, ponernos en el chat también el mensaje, que luego lo compartimos entre todos y siempre es un enriquecimiento para, para ese tema. Bueno, pues voy a pasar ahora a, a presentaros para que nos dé también su visión introductoria y final a, a, a Enrique. A Enrique Barbero, que aparte de, de, es director de, de ACCEN y aparte es miembro de la Comisión Permanente de APE en España y vicepresidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial, Racial y Étnica. Entre muchas otras funciones, pero vamos, un referente, su entidad, y él en el, en el lucha, esto que hablaba María, que hablaba antes, de entidades que están luchando contra este discurso y que nos enseñan todos los días cómo hacerlo en, en teoría y en la práctica. Así que, Enrique, cuando quieras, gracias. Muchísimas gracias, José, y gracias a, a todas y, y todos por estar aquí por estar aquí hoy. Eh... Vengo, si me lo permitís, bajo el gorro de la PN con lo cual no me voy a meter tanto en los temas de discriminación racial y étnica, sino que eh, me voy a ir más a los temas de, de pobreza, ¿no? que, es, que es un poco donde, hablándolo... Eh, con María y con Siar y además pues consideramos que era, era lo que mejor podíamos, lo que debíamos tratar a, a aquí. Yo quiero agradecer a José especialmente la, las primeras palabras que ha tenido no y, el, y bueno como es él para los que le conocemos que siempre tiene un discurso optimista y que para dedicarse a esto creo que es fundamental para que realmente eh, podamos sobrevivir a veces ante las barbaridades que nos toca o vivir o escuchar muchas veces no y que María también, María Yamir me refiero también ha remarcado y que yo creo que es, que es muy importante ¿no? Y esa mochila de optimismo es verdad que la llenamos con toda nuestra energía, pero también es verdad que estamos todavía muy lejos de donde queríamos. Eh, esto tiene mucho que ver con la infradenuncia, como se ha dicho. Pero, el, pero más allá de la infradenuncia, que, que es muy importante, eh, tenemos un contradiscurso, si lo queremos llamar así, o desde luego un discurso contra la pobreza y contra los pobres, que hace mucho daño y que desgraciadamente es muy populista, está dentro de una ideología concreta y que cala mucho entre, entre la, las personas. Y yo voy a hablar un poco de, de todo eso, ¿no? Pero, pero sí que creo que es importante partir de, de ese optimismo sin que por eso seamos ilusos, ni mucho menos, pero desde luego es fundamental. Y quiero también decir, antes de... a mí me lanzaron tres preguntas, es un poco la que voy a intentar con, contestar, pero antes de eso ya y en relación con, con mi partner en, en, este, en este ratito, que es, que es María Yamir, yo creo que ella ha dicho una cosa que yo quiero también remarcar y es el tema de, o decirlo todavía más claro, que, es, que estamos en el mismo barco, ¿no? Muchas veces, sobre todo por la sociedad, o no sé, o, no, depende del actor que sea, parece que la, el tercer sector, vamos, por un lado, las entidades, que por otro está la policía, la justicia y tal. No, en, en, en esto, como en casi todo lo que hacemos, tenemos muy claro que solo hay una manera de... Eh, de operar o de trabajar. Bueno, aquí tenemos también a Caroline que, que, que lleva el overaxe y que, y que está en, en la misma línea y que, y que también entre todos eh, colaboramos y, y trabajamos todo lo que podemos. Y es la manera de luchar contra este discurso del odio. Quiero decir, a veces podemos estar más de acuerdo, a veces un poquito menos... Pero desde luego lo que hacemos es sentarnos y, y hablarlo y desde luego vaya por delante eso, que el barco es el mismo, quiero decir que, que nos parece importante. La primera pregunta que me lanzan a mí es qué es, la pro, qué es y cómo surge la, la profobia. Bueno, Yo creo que casi todos los que estamos aquí eh, sabemos ya que, que la profobia es un, un término de la filosofía de la cortina que, que se crea en los, en los 90, que es admitido por la RAE como término dentro del diccionario español ya en el 2017, y que es el rechazo y la discriminación el odio al pobre por el mero hecho de ser pobre. ¿Por qué es por el mero hecho de ser pobre o de, o de dónde sale eh, este desarrollo de, de, de este discurso del odio? Bueno, pues porque solo hay que compararlo con personas que puedan tener la misma raza, que puedan tener la misma religión, que puedan tener la misma nacionalidad y que sin embargo por tener desde luego eh, una posición económica muy distinta, es exageradamente distinta, estamos hablando de gente muy rica, en ningún caso eh, sobre esas personas se siente ese odio, ¿no? Entonces, eh, eh, eh, es ahí donde Adela dice, no, no, aquí no estamos hablando de otra cosa, donde realmente el que se identifica, el que se marca, al que se discrimina, es por ser pobre, no porque tenga una nacionalidad u otra. Luego hay otros tipos de discriminación, por supuesto, que tienen que ver, efectivamente, con nacionalidad, raza, xenofobia, etc. Ahí, por supuesto, hoy no vamos, no vamos a entrar, estamos hablando... De, de lo que tiene que ser pobre. Y esto, esto se construye dentro de un discurso ideológico, dentro de un discurso ideológico muy concreto, que normalmente es el de, normalmente o siempre es el de, el de la ultraderecha, y que tiene tres conceptos básicos eh, a la hora de elaborar ese, ese discurso ideológico. Y es, el primero de ellos muy importante, es que entiende que el pobre lo es por merecimiento. Es decir, el pobre es pobre porque, porque es un vago, el pobre es pobre porque no quiere trabajar, el pobre es pobre porque se quiere aprovechar de los recursos que se dan para otros. Eh, por ese tipo de circunstancias se construye ese discurso ideológico, con lo cual eh, se basa bajo un principio de culpabilidad. Eh, usted es pobre porque quiere ser pobre. Quiero decir. entonces Yo no tengo en ese, en ese sentido por qué usted... Sacarle de esa pobreza. ¿no? Eh, el segundo es eso, que el pobre tiene que seguir siendo pobre. Si, si tenemos en cuenta que lo es por merecimiento y que por lo tanto tiene que seguir siendo pobre, no debemos aplicar políticas sociales, no debemos intentar que esas personas sigan en, en la situación de, de pobreza. No, lo que tenemos que hacer es dejarlas ahí. Y, y no hacer nada más. Ese es el discurso que, que, por supuesto, se cree, porque, por supuestísimo, estamos absolutamente en contra. Y tanto es así que, finalmente, y por, por la creación de todo eso y por todos esos pasos y por, por unas políticas en un momento de sociales, si no están bien aplicadas, eh, lo que acaba ocurriendo, y esto es algo que APN eh, ha dicho muchas veces y, y ha estudiado mucho, la pobreza se hereda. Desgraciadamente, las generaciones de una misma familia, generación tras generación, siguen en situación de pobreza. Esa pobreza es hereditaria. Eso es el fracaso, desde luego, de una política social muy clara, quiero decir, y de todos los que trabajamos de alguna manera luchando contra eso, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nos tenemos que mirar y eso es lo que no debe ocurrir. Pero el discurso está creado para eso y a partir de ahí puede surgir la discriminación, ¿de acuerdo? Esa es un poco la circunstancia que, que, que se ocurre a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que el pobre puede ser guetizado, es decir, se le tiene que apartar en un sitio, el pobre no puede convivir en nuestros barrios, el pobre no puede tener acceso a una vivienda o desde luego se identifica con la delincuencia. No queremos que haya pobres en nuestro barrio porque entonces va a ser un barrio con más delincuencia. Todo esto son una serie de estereotipos y de estigmas que se les aplica a las personas simplemente por una situación puramente de, de pobreza. Eh, la siguiente, crisis sociales y, y, y cómo se propaga esta, esta difusión de, de bulos. A ver, quien más sufre una crisis social vuelven a ser los pobres. Es decir, eh, muchas veces o algunas veces dicen, no, porque hay más ayudas, porque cuando ocurren estas cosas, porque cuando no hay crisis, además, eh, se nos viene a decir que, que se estrecha la franja entre, entre clase media y, y, y pobreza. Y no es verdad, es decir, cada vez se ensancha más. Eh, la crisis al final supone la competencia por los recursos. Cuando hay más recursos, digamos que hay menos competencia, pero en el momento en que hay una crisis y por lo tanto se baja eh, la parte económica o se, o se reducen esas políticas sociales, hay más competencia por los recursos. Y si hay una vez más, quien más viene a sufrir es la pobreza. Y además, eh, los que están en contra, como he dicho hasta ahora, es donde eh, echan el resto en todo lo que tiene que ver con la difusión de los bulos, que tanto se propagan y que tan fáciles son. Bulos que además a día de hoy, y desgraciadamente y como todos bien sabemos los que estamos aquí, son muy fáciles de propagar por las redes sociales y como decía antes se convierten en un caldo de cultivo muy importante. Esta cuestión además en este país eh, ha sido especialmente complicada. Yo desde nuestro punto de vista podemos decir que empieza a cambiar un poco en lo que tiene que ver ahora con todo el tema de justicia. Voy a entrar. Eh, siempre ha habido... Una contraposición, Quiero decir, además que es una contraposición muy del, del mundo jurídico, de los que nos dedicamos al mundo jurídico, y es la contraposición de derechos. Aquí estamos en una contraposición cuando lanzamos un bulo o difundimos una noticia identificando a personas o lo que queramos decir, también con nacionalidad, con ciertas cosas, donde tenemos por un lado la libertad de expresión y por otro lado, o el, o el derecho contrapuesto, es el honor, la dignidad... O eh, el derecho a intimidad, eh, puede haber muchos derechos contrapuestos en esto. Hasta ahora es verdad que en muchas de estas ocasiones la justicia siempre ha entendido que la libertad de expresión estaba por encima. Eh, ahora esto afortunadamente empieza a cambiar. Eh, también entendemos que empieza a cambiar porque en muchos casos todo lo que tiene que ver con, con redes sociales y lanzado de una manera masiva y por además por por, por digamos, actores que, que llevan una intención clara de, de, de llevar un discurso contra los pobres eh, hacen que esto sea infinitamente más fácil a la hora de juzgar pero en cualquier caso, más allá de la infradenuncia que también eh, la tocaré justo ahora al final de, de mi intervención también tenemos este tipo de problemas Quiero decir, de alguna manera, digamos que hasta ahora no se ha identificado eh, esta cuestión dentro de redes o, o dentro de los discursos como algo tan peligroso como que calaba tanto o que llevaba tanto delito de odio, es decir, se, se tenía más en cuenta esa libertad de expresión y no vulnerar la libertad de expresión en, en la población que lo que realmente estaba produciendo, ¿no? o, o, o eso, eso, que estaba, eso que estaba pasando. Cuando al final bajamos eh, ese estado de bienestar, porque estamos en ese, ese momento de crisis social, momento de crisis social en el que, en el que ahora también no, nos encontramos, eh, lo que... Es, estamos produciendo es una mayor desigualdad, quiero decir, y eso una vez más va a ir eh, contra la gente que, que más sufre la pobreza o que más está en una experiencia de pobreza, es decir, bajará la sanidad, bajará la educación y bajarán las prestaciones sociales y por lo tanto la desigualdad será mucho mayor y por lo tanto estas personas lo sufrirán infinitamente, eh, infinitamente más. Eh, todo esto al final está conllevando a tener un puzzle de alguna manera que es un puzzle altamente peligroso porque eh, se produce la discriminación, se acaba con la cohesión social y, y se produce el enfrentamiento en, en las bases sociales, es decir, de alguna manera en nuestros barrios donde todos, donde todos vivimos y donde de alguna manera se empieza a señalar a, a, a las personas y a partir de ahí se produce esa discriminación y se produce esa provofobia. Es decir, cuando al final una persona, eh, donde por su aspecto, y os voy a contar ejemplos eh, que nos han pasado en Accent. ¿eh? Quiero decir, Accent tiene una parte muy fuerte, que es migración y protección internacional, sobre todo, pero también están temas de exclusión social. Nosotros tenemos aquí personas... Eh... De un sitio y de otra, me da igual de protección internacional que de exclusión social, con unas ayudas eh, para alquiler de vivienda y demás muy importantes. Tan importantes como que podemos asegurar seis meses, un año, del alquiler de esa vivienda con todas las garantías y con una organización con 50 años de experiencia como es esta. Pues a muchas personas, por su aspecto, y ya no estoy hablando de nacionalidad o de cambio de color y demás, simplemente por el aspecto no se les quiere alquilar los pisos. Quiero decir, y esto es así, quiero decir, y esto evidentemente, o sea, en un país como este, donde alquilar un piso, y todos lo sabemos, es tremendamente complicado para cualquiera de nosotros, para estas personas resulta algo imposible. Eso lleva a una situación de calle, una situación de calle que todos conocemos, que produce un deterioro brutal, aparte de un riesgo, no hay persona que no haya estado en calle, que no haya sufrido una agresión. No, no, nosotros no la conocemos desde luego. eso ocurre, bueno, Si se lo preguntamos a la policía, nos no cuento. entonces Eso es lo que termina ocurriendo con, con esto. Entonces, eh, al final se va produciendo una brecha social que cada vez se abre más con todo este tipo de, de personas. Y entonces llegamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es nuestro papel y cómo generamos la, las sociedades inclusivas? Aquí es clave... Eh, desde nuestro punto de vista, y perdonad porque estoy dentro, con lo cual va a sonar un poco hablar de mi libro, pero lo consideramos así, el papel que juega APN. Que, o sea, APN está jugando un papel clave en todo esto, porque APN tiene un empeño, eh, como, como ninguno considero yo, en que no se produzca la invisibilización de estas personas. Porque el fenómeno, cuando se invisibiliza, desaparece. Cuando oímos declaraciones diciendo yo no veo pobres a mi lado... Estamos invisibilizando el fenómeno y eso es lo que produce luego los delitos de odio, es lo que produce el rechazo a las personas pobres y demás, porque lo estamos invisibilizando y a partir de esa invisibilidad no existe y algo que no existe no debemos tener en cuenta, con lo cual la situación es muy compleja. Por tanto, en la medida en que APN... Y, por supuesto, todo el resto de organizaciones. ¿eh? Ahora ya, eh, perdonadme que, que era solo el ejemplo por APN. Eh, nos empeñamos en seguir haciendo estudios, en seguir haciendo campañas. La sensibilización, lo ha dicho antes también María, es fundamental y debemos insistir mucho en, en ella quiero decir, no podemos eh, dejar de sensibilizar de dejar, o sea, no somos alarmistas muchas veces al sector se nos llama, no es que sois unos alarmistas es que para cuatro casos están, no, no, esto no es alarmismo las cifras que ha dado María están ahí y son muchas con lo cual no estamos hablando de un, de un, de un alarmismo, estamos hablando de una situación que es real y que cada persona que la sufre y la padece es, es absolutamente denigrante para una sociedad como la que tenemos del primer mundo y que no debería nunca nunca ocurrir ¿Cómo podemos luchar también con, contra ello? Bueno, pues acabamos de aplicar, eh, perdón, acabamos de aprobar la ley de igualdad de trato y no discriminación. Quiero decir, esa ley tiene que salir adelante desde el 12 de julio, esa ley tiene que ir para adelante y tiene que ir en las mejores condiciones posibles. Y esa ley, entre otras cosas, la estamos incumpliendo ya porque a los seis meses había que poner una autoridad independiente de igualdad de trato. Y esa autoridad independiente ya han pasado ya los seis meses, a día de hoy no está. Ese tipo de cuestiones a veces las tenemos a lo mejor poco en cuenta o los ritmos digamos, eh, políticos, pero, pero no solo. Eh, no dan para ello, pero desde luego eh, debemos tenerla muy en cuenta. Si queremos que una ley tenga importancia y hacer valer la importancia de esa ley, entre las cosas lo primero que hay que hacer es cumplirla. si ya no la estamos cumpliendo cuando pues tenemos la autoridad de igualdad de trato hay algo que no, que no está funcionando y voy a acabar con otro elemento que nos parece fundamental y que tiene que ver con, con esto que hemos, que hemos hablado y perdón porque me deja la infradenuncia pero supongo que saldrá luego, pero esto sí que quiero, quiero decirlo y es eh, dentro del sector yo creo que todos tenemos la obligación de fomentar la participación de las personas con las que trabajamos. En este caso estamos hablando de pobreza, por lo tanto, fomentar la participación de las personas con experiencia en pobreza. Porque estas personas son las que al final nos cuentan qué es lo que les ocurre y, y tienen mucho que aportarnos y que decirnos de cómo podemos resolver muchas de las situaciones en las que, en las que se encuentran. Eh, ahora esto se empieza a dar. EAPN tiene un encuentro de participación en Toledo dentro de muy poquitos meses, si no me equivoco, en abril. Y, y ahí tienen la palabra. Y creemos que esto es lo que hay que hacer. es decir, Hay que dar la palabra a las personas que realmente están sufriendo las situaciones. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Bueno, pues vamos a vamos regular de tiempo, pero bueno, si tenéis alguna pregunta en el chat, en tal o para un minuto sí que tenemos. Sí me ha, ha importado mucho, porque es un tema, Enrique, que has citado y que también un poco comentaba al principio María, si sí estamos notando, supongo que es pasar lo mismo, el creciente discurso de hay demasiadas ayudas y como hay demasiadas ayudas, esta gente que al final que no trabaja porque lo que tenía que hacer es trabajar, eh, bueno, pues no, no, no hay que obligarlas a hacer eh, que escojan trabajo. Estamos detectando eso la semana pasada mismo con la presidencia de la Sulta. pues un discurso que cada vez hay presión para hacerlo y estamos viendo un problema de la... Como nuestros en encuentros de participación que citabas, la teología del empleo, le pusieron este nombre, es decir, como parece que el, el bálsamo es todo el empleo, no se pregunta por la calidad ni de qué tipo. Estáis notándolo también vosotros, es decir, este estilo, este aumento de este discurso, o, o trabaja, trabaja, sí si o sí, si hay demasiadas ayudas y por tanto, bueno, que para nosotros es una forma más de, de discriminación. Lo estáis notando. El, el, pues se nota muchísimo, quiero decir, el, eh, es un discurso además que está calando muy fácilmente en, en la población porque, porque viene generado de lo que decía al principio, ¿no? Como es culpa tuya porque no quieres trabajar, pues a partir de ahí, eh, porque, porque de mis impuestos, eh, que además no quiero pagar, eh, te tengo que dar una, una ayuda. no Con lo cual eh, es algo muy malvado porque al final estás señalando todavía más a la persona y la estás culpabilizando más. No ya solo eres culpable porque eres pobre, sino que eres doblemente culpable porque encima te mantengo o te doy esa ayuda para, para tal, cuando la podíamos estar dedicando a otras muchas cosas mucho más útiles para la sociedad que yo quiero tener y en la que tú me sobras, así de claro. Quiero decir, ¿eh? Es brutal el, el aumento de ese, de ese discurso. Que, que, que, que lo dicen tal y como yo lo estoy diciendo, ¿eh? casi de forma literal. O sea, es un discurso absolutamente excluyente de todas estas personas. Vale, pues vamos a tener ocasión. Yo es Cora, pero ya me dice si ahora que tengo que ir acabando también, entonces soy obediente. Entonces eh, eh, vamos a tener ocasión de seguirlo eh, hablando de este tema, es decir, en las preguntas del chat, en la siguiente mesa y reflexionando, porque creo que es un tema en este momento y queremos que es importante, que es la siguiente batalla, que los avances que hemos conseguido no perderlos y ver que la pobreza y la porofobia se soluciona y se afronta con Estado de Bienestar y con Estado de Derecho, así que bueno, vamos a tener ocasión de verlo en la siguiente tarea, así que bueno, gracias a María, gracias a Enrique por, por participar por esta introducción, que la grabado, luego difundiremos, María, difundiremos luego el enlace al, al Ministerio, pero si quedas un rato, porfa, pon el enlace, ponos el enlace para, para que es oro... Es oros, Los enlaces son oros en, en el chat para, para seguir peleando.